Para calcular cuantiles vamos a usar la función quantile. Tenemos aquí nuestros datos en un vector con el nombre x y aplicamos sobre la x la función quantile y vamos a ver qué nos proporciona. Nos da el cuantil del 0% que es el mínimo, el del 100% que es el máximo y estos tres que aparecen aquí son el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. De esta manera obtenemos 5 resultados. Si queremos trabajar con uno de ellos en particular, debemos modificar un poco la llamada a la función. La función es la misma, quantile x, pero si queremos el primer cuartil, aquí le tenemos que dar el tanto por ciento correspondiente al primer cuartil. Como es el 25%, escribimos 0,25. De esta forma obtenemos el primer cuartil. Lo vamos a guardar en una variable que llamamos q1. De manera análoga se puede calcular el cuartil 3, que vamos a llamar q3, escribiendo quantile x y la probabilidad en este caso es 0.75. Vamos a ver cuál es su valor y es el 34, como ya nos había dado anterior. Para calcular el rango intercuartílico tenemos que restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Como lo tenemos guardados en variables, simplemente escribimos y nos dice que el rango intercuartílico es 11. Sin embargo, R también tiene una función especial para calcular el rango intercuartílico y es esta de aquí, IqR, en mayúsculas tiene que ser. Escribimos el vector y nos dice que también es 11. Y ahora vamos a ver una cosa conocida, que es que el segundo cuartil debe coincidir con la mediana. Bueno, pues vamos a calcular la mediana, de x, que es 28. Y el segundo cuartil, pues es el que corresponde al 50%, por lo tanto escribimos 0,5. Y vemos que los dos nos dan 20. Si queremos calcular cualquier otro percentil, simplemente se lo tendremos que indicar en la probabilidad. Aquí tenemos, si queremos una probabilidad del 53% o un percentil del 53, escribimos 0,53 y aquí tenemos el resultado. Bueno, y es conocido que estos números, los cuartiles, el máximo y el mínimo, quedan reflejados en una gráfica que se llama diagrama de cajas y bigotes, o en inglés, boxplot. Pues vamos a hacer el box plot de la variable x. Aquí lo tenemos, el mínimo coincide con 12, aquí tenemos la mediana, el primer cuartil, el segundo cuartil, y aquí tenemos un outlier, que es un dato atípico. Los gráficos son muy importantes en estadística. En particular, para las variables cualitativas, los gráficos que más se suelen emplear son los de barras y los de sectores. Vamos a ver cómo podemos hacer este ejercicio y realizar diversos gráficos. Hemos hecho una encuesta sobre el estado civil y tenemos estos datos que hemos agrupado en una tabla de frecuencias. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es introducir dichos datos en un vector, ya lo hemos hecho aquí, y vamos a ver su contenido. Efectivamente, su contenido es el que habíamos previsto. Lo que tenemos que hacer con un vector con esos datos, lo primero es crear una tabla de frecuencias con la función table. Creamos nuestra tabla de frecuencias, que nos sale exactamente igual a la de partida. Y ahora vamos a crear un diagrama de barras con la función barplot. Pero le tenemos que aplicar esta función a Table de X. No se la podemos aplicar directamente a X. Bueno, pues vamos a ver. Escribimos bar plot y dentro la tabla de frecuencias. Lo ejecutamos y vemos que aquí tenemos un diagrama de barras realmente enorme. Como prácticamente no se ve entero, vamos a hacer un poco más pequeño todo esto y a ver si de esta manera podemos conseguir ver. Ahora vamos a ver cómo se le puede añadir a esta gráfica que tenemos aquí un título. Para ello utilizamos la función main. Bueno, pues aquí escribimos main después de una coma, un igual, y entre comillas, tiene que ser porque es un texto, escribimos el título que queramos. Yo voy a escribir directamente título. Y ahora vemos que nuestro histograma tiene un título. También le podemos añadir etiquetas a los ejes. Tenemos que escribir xlab e ilav, de label en inglés que significa etiqueta. Bueno, pues vamos a ver, escribimos xlab, igual, tiene que ser siempre entre comillas, podemos escribir eje x y podemos escribir para ilab, pues, eje y. Lo ejecutamos y aquí vemos que nos ha salido. Vamos a cortar esto porque si no prácticamente no nos entra. Bueno, y ahora le podemos dar colores a las barras. Para ello tenemos que utilizar otro modificador, que es el modificador col, de color. Venimos aquí y escribimos col igual, por ejemplo, a azul. Azul en inglés es blue. Pues aquí tenemos nuestro histograma pintado de color azul pero incluso podemos pintarlo de varios colores. Vamos a verlo. Nos pasamos para abajo y aquí lo que vamos a hacer es añadir un nuevo vector de colores. Por ello utilizamos la C. Y en vez de escribir nombres que se puede hacer, también podemos escribir números. Por ejemplo, el número 2. Vamos a ver el número 2 en qué color nos lo pinta. En rojo podemos escribir otro número, por ejemplo, el 6... Y vemos que la primera barra aparece con el color 2, la segunda con el color 6 y se van repitiendo. Y aquí podemos añadir todos los que queramos. Si en vez de escribirlo de esta manera lo queremos escribir con los nombres, no hay ningún problema. Por ejemplo, podemos querer que la primera barra sea azul, que la segunda sea roja y que se repita. Y aquí lo tenemos. Bueno, ya hemos hecho este ejercicio de añadir un vector de colores y ahora vamos a ver cómo se puede dibujar también un diagrama de sectores. Para ello tenemos que utilizar la orden pi. Bueno, pues pi y se lo tenemos que hacer también a la tabla. Y aquí tenemos nuestro diagrama de sectores. Y se puede hacer pues prácticamente lo mismo que... En los otros casos, por ejemplo, si ponemos col y ponemos aquí unos cuantos números, pues tenemos un nuevo diagrama de sectores con otros colores. Además de la media y la varianza, se pueden calcular muchos otros estadísticos utilizando los datos que tenemos aquí. En particular, aquí vamos a calcular los momentos. Vamos a calcular el momento de orden 3, que responde a esta función. Tenemos que elevar todos los datos a la tercera potencia y luego tenemos que hacer la media de esos datos. Hemos introducido ya aquí nuestros datos en el vector x y el tamaño de muestral en la variable n. Bueno, pues tenemos que hacer x elevado al cubo, tenemos que sumarlo y después tendremos que dividir entre el número de datos y tenemos que el tercer momento da 33.934. Análogamente se calcularía el resto de los momentos. Desgraciadamente, R no trae una función para calcular los momentos. Tenemos que instalar lo que se llama una librería. La definición de la función para calcular momentos viene en esta librería que se llama Moments. La tenemos que cargar con la orden library. Si no la tenemos instalada en nuestro ordenador, Tendríamos que instalarla una única vez con este comando. Aquí ya la tenemos instalada, así que únicamente la vamos a cargar. Para cargarla, escribimos library y escribimos el nombre de la librería que queremos cargar. Bueno, pues ahora ya existe una función en R que nos permite calcular momentos. Y la función se llama moment. Si no hubiésemos cargado la librería, esta función no estaría disponible. Bueno, pues vamos a calcular el momento de orden 3. Que tenemos que dar el conjunto de datos y el orden. Y vemos que nos sale exactamente igual que antes. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular los momentos centrales. Que como vemos tienen una pequeña diferencia. Lo que tenemos que hacer con los datos es restarle la media... La media, recuerdo que se calculaba con min de x. Como es un momento de orden 3, lo tenemos que elevar al cubo, siguiendo esta fórmula. Todo esto lo tenemos que sumar y dividir entre el número de datos que estaba guardado en la variable n. Este es el momento central. Bueno, pues con la función moment también se pueden calcular momentos centrales, pero tenemos que darle un nuevo parámetro. Vamos a ver. Escribimos MOMENT, los datos, el orden, y ahora tenemos que decirle que CENTRAL es igual a TRUE, que queremos el MOMENTO CENTRAL, y vemos que nos da exactamente lo mismo. Bueno, y si nos fijamos en las fórmulas, por analogía esta que hay aquí, si aquí pusiese un 2, ahí tendría que poner un 2, y eso es justamente la varianza poblacional que hemos calculado nosotros por otros métodos. Y vamos a ver que efectivamente se puede calcular de esa forma. Recuerdo que para calcular la varianza tendríamos que hacer esto. Pero esta era la varianza poblacional. Así que teníamos que multiplicar por n-1 y dividir entre n. Y de esta manera era como calculábamos la varianza. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede calcular con los momentos. La varianza es un momento de orden 2, y además es un momento central. Por lo tanto, le tenemos que decir que es central. Y como vemos, nos da exactamente lo mismo. Y bueno, una curiosidad también es que si nos vamos a la fórmula de los momentos, esta no, a esta de aquí, pues en el caso de que esto sea 1, tiene que coincidir con la media. Vamos a calcular el momento de orden 1, de x, no central, y obtenemos ese valor y si calculamos la media tenemos que obtener exactamente lo mismo otros parámetros importantes para calcular sobre los datos son el coeficiente de asimetría llamado skewness en inglés y la curtosis bueno pues vamos a calcular la asimetría utilizando esta fórmula que tenemos aquí también se podría escribir una fórmula en función de los datos pero es una fórmula bastante larga como vamos a utilizar momentos, tenemos que cargar nuestra librería Moments. Tenemos nuestros datos y ya la librería cargada. Bueno, pues vamos a proceder a hacer todo este cargo. Tenemos que hacer el momento de X de orden 3. Y como es central, le tenemos que decir que queremos que sea central. Todo esto lo tenemos que dividir entre el momento de X de orden 2 y todo esto... Tiene que ser central, se me había olvidado, y todo esto tiene que estar elevado a 3 medios. Y aquí, ejecutando, nos sale que es 1,10. Afortunadamente, el paquete Moments tiene ya una función predefinida que se llama skewness que nos ahorra hacer todo este cálculo. Esta función que voy a usar ahora no funcionaría si no es tuviese cargada la librería Moments. Empezamos a escribirla y pulsamos el tabulador y vemos que ya nos la completa. Escribimos simplemente X y tenemos el valor. Bueno, pues la curtosis tiene una definición muy parecida. Ahora es un momento de orden 4 y vamos a ver cómo se calcula. Pues empezaríamos con el momento de orden 4, tiene que ser central, Y lo tenemos que dividir entre la varianza al cuadrado. Bueno, pero la varianza en realidad es un momento central. Y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Lo ejecutamos y tenemos que es 4,88. Afortunadamente también el paquete Moments tiene una función curtosis que se escribe con K porque en inglés se escribe con K. Que nos permite calcular esto. Simplemente empezamos a escribirla, dejamos que el tabulador nos la complete y escribimos X y aquí tenemos nuestra cortosis. El histograma es el tipo de diagrama más usado para representar variables que sean cuantitativas pero de tipo continuo. Bueno, en vez de escribir muchos datos vamos a utilizar una base de datos que ya tiene precargada R. Esa base se llama iris. Y tiene los siguientes datos. Bueno, para ver qué es lo que contiene, pues podemos teclear su nombre y aquí nos da todo lo que contiene. Bueno, no nos interesa mucho, tiene que ver con unas flores y lo que tiene son cinco columnas. La primera columna mide la longitud de los sépalos y aquí hay muchos datos. Bueno, nosotros queremos coger todos estos datos para no tener que escribirlos. En R eso se consigue de la siguiente manera. Después del nombre de la base de datos tenemos que escribir un dólar y después tenemos que escribir el nombre que encabeza la columna. Empezamos a escribir y dejamos que nos lo complete. Elegimos, por ejemplo, LEN, que es esta columna de aquí. Vamos a ver que efectivamente salen estos datos. Empiezan por 1,4, 1,4. Bien, Podríamos trabajar de esta manera, pero es más cómodo guardarlo en una variable que vamos a llamar x y trabajar con x. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen de todos los datos que tiene. Para ello podemos utilizar la función summary. Si empezamos a escribir summary, vemos que hay muchas funciones, escribimos los datos y nos dice lo siguiente. Nos calcula el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media el tercer cuartil y el máximo. También podemos calcular, por ejemplo, el número de datos, que todavía no sabemos cuántos datos tiene esta, este vector, y vemos que tiene 150 datos. Bueno, pues vamos a calcular un histograma con estos datos. Para ello tenemos que utilizar la función hist. Y ahora tenemos que escribir dentro los datos. Y aquí tenemos el histograma. Como es muy grande, vamos a reducir esto para que nos quede de un tamaño un poco más pequeño y podamos ver las cosas que queremos. Bien, ya tenemos nuestro histograma. Ahora vamos a hacerle pequeñas modificaciones. Ya vimos en la parte del diagrama de barras que se podían hacer las siguientes modificaciones. Por ejemplo, main servía para escribir un título. En este caso, le vamos a llamar el título del histograma. Lo ejecutamos y aquí nos aparece. Escribimos una coma y seguimos en la siguiente línea porque si no, no nos entraría. Vamos a escribir con xLAB lo que queremos que aparezca en el eje x. Por ejemplo, podría ser eje horizontal. Lo mismo lo podemos hacer con yLAB. pues aquí podemos poner, por ejemplo, Frecuencia. Vemos que efectivamente nos ha cogido todas esas cosas. Vamos a ver qué más cosas tenemos que hacer. Vamos a cambiar colores. Pues para ello teníamos que utilizar, escribimos una coma y nos pasamos col igual. Si escribimos un número, pues nos cambia de color. Y podemos escribir también, por ejemplo, el nombre en inglés, blue y por supuesto también podemos introducir un vector que contenga muchos colores. Para ello tenemos que utilizar C y vamos a poner muchos colores para que nos quede más bonito. Aquí lo vemos y los colores se empiezan a repetir. Vamos a ver qué más cosas se pueden hacer. Bueno, pues lo que es el diagrama ya lo hemos terminado. Ahora vamos a ver que en realidad cuando calculamos el histograma estamos calculando muchos datos. Para sacar esos datos a la luz tenemos que emplear unos pequeños trucos. Vamos a guardar el histograma en una variable que se llame A. Aquí tenemos nuestro histograma que nos lo dibuja, pero a nosotros lo que nos interesa es la variable A. A dentro de ella tiene muchas partes. Para ver qué partes tiene se puede conseguir de la siguiente manera. Escribimos A, el signo de dólar y pulsamos el tabulador. Y aquí nos aparecen varias cosas. Breaks, counts, density. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede trabajar con algunas de ellas. Vamos a ver los siguientes ejercicios que nos ponen. Los puntos de corte, que es donde divide el histograma, se obtienen con breaks. Aquí parece que empiezan en 4, luego en 4,5. Vamos a verlo. A, Breaks. Pues efectivamente va a 4, 4,5, 5, etc. Vamos a ver cómo se puede hacer un recuento para ver la altura que tienen las barras. Ello está guardado en la variable counts. Pues vamos a ver, a counts. Empezamos a escribirlo para que nos lo complete. Y tenemos que la primera barra tiene de altura 5 y la segunda 27. Vamos a verlo, si aproximadamente 5 y la segunda 27. Así se puede hacer una tabla de frecuencias con esto que hay aquí. Y las marcas de clase, que son los puntos medios de los intervalos que ha creado R, pues se obtienen con Mids. Hacemos lo mismo y aquí seleccionamos Mids. La marca de clase, pues la primera es 4,25 porque el intervalo, recuerdo que iba desde 4 a 4,5, luego su punto medio es 4,25. Nos introducimos ya en la estadística bidimensional y vamos a realizar este ejercicio. Hemos hecho una encuesta a 10 personas por su sexo y su estado civil y nos han dado estas respuestas. Pues la primera es del sexo femenino y está casada, etc, etc. Bueno, pues para introducir estos datos los tenemos que introducir en dos vectores. Los primeros datos, los correspondientes al sexo, los vamos a guardar en la variable x. Aquí están escritos entre comillas. Aquí los tenemos. Y en la variable y guardamos los datos del estado civil. Tenemos ya nuestros datos. Y vamos a ver cómo se crea una tabla de contingencia, tabla de doble entrada, tabla de frecuencias. Hay muchas maneras de llamarlo. Usamos la función table, pero aquí le tenemos que decir que tenemos dos variables, la X y la Y. Y obtenemos lo siguiente. Pues aquí, por ejemplo, vemos que del sexo femenino y casadas hay tres personas. Del sexo femenino y solteras hay dos. Si la tabla la hacemos en el otro orden, pues la X que aquí nos aparece en columna, nos aparecería ahora en horizontal. Vamos a verlo. Y esto ya podemos hacer la tabla a nuestro gusto. Aquí vemos, hemos creado la tabla en el otro orden y ahora lo que tenemos es lo contrario de lo que teníamos antes. Bueno, y estas tablas están muy bien, pero a veces lo que nos interesa es tener una tabla de frecuencias relativas o de tantos por ciento. Pues para ello simplemente cogemos la tabla y la tenemos que dividir entre el número de datos. Nosotros sabemos que es 10, pero le dejamos que R lo calcule. Vamos a calcular la longitud de uno o cualquiera de los vectores, que nos debería dar 10. Y aquí tenemos nuestra tabla ahora de frecuencias relativas. Si esto lo multiplicamos por 100, por pues lo que obtendremos es una tabla con tantos por ciento. Aquí tenemos. Casados y del sexo femenino hay un 33,33%. 33%. En la estadística bidimensional también hay muchos cálculos y muy tediosos. Y vamos a realizarlos aquí con R. Lo primero que vamos a hacer es que en vez de escribir todos los datos a mano, vamos a utilizar datos de la base de datos Iris que tenemos. Recordemos que para verla teníamos que teclear su nombre. Y aquí nos aparecen los 150 datos que tiene. Son demasiados. Vamos a coger y vamos a decirle que nos muestre los seis primeros. Con la función head simplemente nos muestra los seis primeros. Así ya ocupa un poco menos. Lo que vamos a hacer ahora es guardar todos los datos, los 150 que hay aquí, en una variable X. Recuerdo que eso se hacía de la siguiente manera. Teníamos que escribir el nombre de la base de datos, el signo del dólar y escribir el nombre de la columna, le Dejamos que nos lo complete. Y en la variable Y, pues vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda columna. En este caso es sepal y anchura. Vamos a ver qué es lo que tenemos en los datos. Por ejemplo, en x tenemos un montón de datos que es prácticamente imposible extraer información de ellos si no hacemos algún cambio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de dispersión. Para ello utilizamos la función plot. La función plot y le pasamos los dos datos. El vector de las x, y el vector de la y. Y aquí nos aparece el diagrama de dispersión. Parece que no hay mucha correlación entre estas variables. No se ve ninguna recta que se adapte a ellas. Y ahora vamos a empezar a hacer cálculos ya un poco más avanzados, utilizando fórmulas. Bueno, pues vamos a ver cómo se calcula la covarianza Para ello tenemos que hacer todos estos cálculos, pero ya Estamos muy acostumbrados y será sencillo. Empezamos. A x le tenemos que restar la media de x. Esto lo tenemos que multiplicar por y menos la media de y. Todo esto lo tenemos que sumar y lo tenemos que dividir entre el número de datos, que recuerdo que se calculaba con la función len. Da lo mismo escribir x o y porque nos va a escribir 150 aquí tenemos que la covarianza efectivamente es muy baja porque no había prácticamente correlación. Esta es una fórmula que nos permite entender muy bien lo que significa la covarianza, pero sin embargo cuando los cálculos se hacen a mano se suele emplear esta que es un poco más fácil de computar. Vamos a ver cómo se hace y si da los mismos resultados. Bueno, pues aquí tenemos que hacer x por y, los tenemos que sumar, tenemos que dividir entre el número de datos con la función length, y tenemos que restarle el producto de las medias. Las dos medias que tenemos aquí, y nos debería dar lo mismo. Miramos, y bueno, salvo los últimos decimales, que eso es por cuestión de cómo se guardan los datos en el ordenador, debería salir exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver que hay una función que nos permite calcular la covarianza, pero como siempre R calcula la covarianza muestral. Así que habrá una pequeña diferencia entre este cálculo y el nuestro. La diferencia es muy sutil, aparece a partir del tercer decimal, pero el problema es que R no utiliza nuestra fórmula, sino que utiliza esta, dividida entre n-1. Vamos a comprobar que eso es así. Cogemos la fórmula que teníamos, que es la que hemos usado nosotros, vamos a copiarla aquí, y vamos a dividir entre n menos 1. Aquí restamos 1. Y ahora vemos que nos sale exactamente lo mismo. Bueno, pero como con la varianza, esto se podía arreglar. Simplemente había que quitar el n menos 1 y colocar en su lugar un n. Era un poco técnico lo que había que hacer, pero lo voy a repetir. Voy a guardar en n la longitud de x. He escrito más longitud, vamos a dejar que nos lo complete, y así no hay equivocaciones. Y ahora vamos a ver, escribimos la covarianza, pero esto tiene un n-1 debajo, Entonces le ponemos un n-1 arriba que lo elimine, y ahora tenemos que poner el de debajo para que aparezca la n debajo, y todo esto tiene que estar multiplicado porque si no nos daría algo. Y ahora si comprobamos, esta covarianza que acabamos de calcular ya es la covarianza poblacional y coincide con la que nosotros hemos calculado. Y para calcular el coeficiente de correlación aplicamos la función core, que afortunadamente ya no tiene estos problemas, porque se puede calcular con la covarianza o bien muestral o poblacional y da exactamente lo mismo. La correlación parecía que era muy pequeña a raíz de la vista del diagrama de dispersión. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, hay una correlación de 0,11 que es muy, muy pequeña.